Gangsterino. Uh, Yo, prr. dice que inocente. una chica plástica, no. tiene su naturaleza, luce fantástica, sí. tiene un swing que reluce, eres dinámica, yeah. Ferrari, al lado la automática, clacky, clacky, que lo que te tiene sorprendido, Muchos de... Mucho diamantes tequilate te bien no. nada de esa cosa la sorprende que a mi estilo. Sí, ella bien cara y no usa feta ni lo, tu estas perdiendo el tiempo, te da señales para que le pongas atención, si no le llega no hay satisfacción, Gasolina vende todo lo que está a su paso. Fire <risa> dice que es inocente. un perfume caro, huele a G. Se pone prenda que subestima lo barato Tiene la paca no pasa malo rato Tú te imaginas, ella salcática. Tomando posiciones, ella estratégica Alucina, falta agua, hay una desértica Buen temperamento, te saca de la atmósfera Tú te imaginas, ella salcática. Tomando posiciones, ella Ah, ah, ah, ah. Se junta con los tigres. Dice que fuma también rola. Ah, ah, ah. Su pasatiempo no limita. A todas horas nadie la controla. Ah, ah, ah. En la clandestina se pone racing. Va a mil por ah, hora. Ah, ah. Ella está clara que está rompiendo la liga. una mami chula. Tú sabes. Gangsterino. Los reales colores. DJ Charlie, el maestro. Fuera de lo normal